...en el canal para hablar de este incremento adicional que se ha dado precisamente a nuestros jubilados y rentistas. Sí, ministra, por favor informemos a la población en cuanto a esta determinación tomada por el gobierno nacional... ...que beneficia al sector de los jubilados. Sí, a través de dos decretos supremos, el 4938 y el 4939 que han sido promulgados el, la semana pasada... Eh, se ha dado la posibilidad de dar un incremento a lo que es el sistema de reparto, es decir, de los jubilados del anterior sistema. Y en este caso, el, el gobierno ha hecho un esfuerzo, no obstante el contexto difícil que estamos atravesando, de además de darles el, lo que es la modificación eh, de la UFB, que eso es automático, que se los da, establece la ley, también un porcentaje adicional. Precisamente teniendo en consideración bueno los aspectos que daban a conocer este grupo de personas y bueno se ha hecho el análisis y se ha llegado pues, a, a la decisión de que, de que esta modificación que era precisamente de la UFB, esta variación que se da de año a año en la UFB que alcanzaba 1.4872% se pueda hacer un incremento adicional y llegar a un porcentaje de 1.56. Esto en el caso de eh, los que pertenecen al sistema de reparto y en el caso de, la, de los que pertenecen al CCM, que es la cotización mensual que se da, que es un adicional adicional, a lo que es el sistema integral de pensiones, se les ha dado el adicional porque automáticamente a partir de enero lo que es la variación de la OFB ya se les va incrementando y este adicional que ha permitido llegar a este 1.56 se está dando también a este sector. Entonces ambos sectores han sido beneficiados con este incremento. Lo que es el sistema de reparto van a empezar a cancelarlos con el retroactivo desde enero a partir de mayo y en el caso de los que son de la compensación de cotización mensual a partir de junio. Uh -huh. Viceministra, Ministra, con esta acción se pretende de hecho apoyar a que también nuestros, eh, en este caso, eh, nuestros beneficiarios generen ese dinamismo económico en el país rumbo justamente a, a, a reactivar la economía de Bolivia. Sí, estamos pensando también en lo que es mantener el poder adquisitivo, porque si bien ya el tema de la variación del UFB, porque ustedes saben, considera estas variaciones del IPC, etcétera, se les ha dado este incremento. Que vale la pena recalcar que, por ejemplo, cuando nuestro hermano presidente Luis Arce entró, ellos casi iban a perder el 2020. Y se hecho todos los esfuerzos para que en diciembre, antes de que se revierta esta posibilidad, se sacre el decreto supremo también para darles ese incremento que en ese momento alcanzó un 3.38%, ¿no es verdad? Considerando efectivamente no las necesidades que se tenían en ese momento, haber sal estado en el tema de la pandemia, entonces en nuestro presidente lo hizo. El año pasado, pues frente a todas las situaciones, solamente se dio el incremento de la UFB, había mm -hmm. realmente dificultades para poder incrementar ese por porcentaje adicional, que además no es obligatorio, es un esfuerzo adicional que está haciendo el gobierno para poder incrementar lo que son el tema de las jubilaciones. El año pasado realmente esto no se pudo dar, pero este año sí, se ha analizado, se está haciendo un esfuerzo por parte de lo que es el Tesoro para poder incrementar y darles este porcentaje adicional a lo que son los jubilados y rentistas. Ahora, ¿cuánto incrementaría con este porcentaje en ambos casos? Hay que tener eh, el, el hecho de que hay una diferenciación. En el caso, por ejemplo, del sistema de reparto, hay un tema que es inversamente proporcional. Entonces, hay un porcentaje que es el, se le incrementa en mayor porcentaje a los que tienen menor ingreso y se les incrementa en, en, en un menor porcentaje a los de mayor ingreso. Entonces, ahí lo que ellos, eh, los que en realidad determinan cómo se va a establecer eh, son eh, pues los de la Confederación de Jubilados y en este caso ellos han decidido que sea un 60% el inversamente proporcional y un 40% el restante que es el normal para todos, entonces si vemos por ejemplo el intervalo más bajo en el ajuste total que se está haciendo es más o menos de 61 bolivianos y ahí vamos bajando hasta un intervalo al 153, que es el que tenemos, el más, bajo, el más alto que se paga, y ahí llega casi a un 23, a 23 bolivianos. Lo importante, además de esto, es que bueno es retroactivo, como les decía, uh -huh. y que ya a partir eh, de mayo se les va a dar esta retroactividad y ya en junio serían calculadas sus rentas con este incremento. En el otro caso es automático, es en base al porcentaje, se establece sobre la renta que tienen, el, el, el aporte que hacen del CCM y ahí se va calculando en base a cada uno de los casos este porcentaje que les había eh, comentado eh, que va a llegar al ha llegado al 1.56. Los beneficiarios no tienen que realizar ningún trámite, no tienen que hacer absolutamente nada, simplemente aproximarse a hacer la, el cobro. Sí, en el caso del sistema de reparto, quien cancela es el, el Senasir. entonces el Senasir ya con el decreto supremo hace los cálculos para hacer este incremento ya en las papeletas de pago y en el otro caso quien va a cancelar es ya la gestora, como ustedes saben desde el 15 ya está empezando a trabajar plenamente la gestora, entonces este pago que lo realizaban las AFPs ahora lo va a realizar la gestora y precisamente para garantizar y que este eh, sea más digamos fácil el cobro se han implementado sistemas eh, pues automatizados están abriendo la posibilidad de dar a los jubilados el pago en cuentas ¿verdad? para evitar el tema de las de las de filas. filas sabemos que a nuestros que, que, que jubilados les gusta ir ¿no? es una manera de socializar nosotros entendemos pero creo que también es importante poco a poco, y así lo hemos estado haciendo, introducirles a las posibilidades de que utilicen la tecnología, uh -huh. es pues, verdad, y que estos abonos, estos pagos puedan ser en cuenta, y no sean en, en la primera semana, digamos, que se pagan, que se agolpan todos para ir a cobrar, sino que lo puedan hacer paulatinamente, ya teniendo ese su abono en su caja de ahorro. Entonces, yo creo que es importante también los esfuerzos que han hecho tanto el Senacir como la gestora para crear aplicativos que les permita pues hacer el cobro en su, en su cuenta, en su caja de ahorro, e inclusive el, el tema de, de la vivencia que tienen que hacerse cada cierto tipo tiempo, en vez de ir a eh, demostrar que realmente están vivas las personas ya lo pueden hacer a través de aplicativos, que eso evita que las personas mayores tengan que ir a hacer filas y se expongan ahora inclusive con tanto frío que está haciendo uh -huh. a una serie de enfermedades y contagios. Entonces, creo que esos avances también que yo sé a las personas saludables les cuesta... ...acostumbrarse poco a poco es importante que lo vayan implementando para poder realizar... ...o aceptando más que implementando, lo vayan aceptando porque ya el SENACIR, como les decía... Y ...la gestora lo han ido implementando para dar mayor comodidad en el cobro... ...e inclusive el hecho de transportarse porque hay personas que se tienen que transportar de, de, de lejos a una agencia... Entonces se evita esos gastos inclusive de traslado. Llega a ser muchísimo más cómodo y así ellos pueden eh, requerir eh, el dinero que van a tener según sus necesidades. En general, ¿cuántas personas están beneficiadas? Estamos hablando en, en cada uno de los sistemas, eh, yo en este momento te doy la, los números. Por ejemplo, en el caso de los rentistas, estamos hablando de 78,939 personas y en el caso del, del CCM estamos hablando de 55 personas. Bien, eh, viceministra, vamos a ahondar un poquito más este tema de darles las facilidades y la comodidad a nuestros beneficiarios. Usted ha visto que en los lugares donde se realizan los cobros también se ha generado un cierto mercado, haciendo de que nuestros eh, jubilados gasten rápidamente su, eh, su dinero, su, su, su, su, sus, sus cobros en este caso. Eh, esto también va a hacer de que ellos puedan administrar mejor su, sus rentas, ¿verdad? Sí, el hecho de tener una tarjeta, por ejemplo, de débito, primero que es un tema de seguridad, porque sabemos también que hay muchos... <ríe> eh, que, que se llama dueño de lo ajeno que saben en qué épocas van a ir y se van a personar a las entidades, entonces para evitar este riesgo, el hecho de tener tu tarjeta y tú ir a cobrar realmente en el momento que necesitas, o hacer tus compras, porque ahora no solamente es la, está el uso a través de la tarjeta de débito sino a través del QR entonces el QR realmente ha posibilitado que inclusive la caserita ¿no? cuando tú vas al mercado no tienes efectivo el QR y lo pagas, entonces uh -huh. estamos trabajando en eso estamos trabajando también para educar y para posibilitar que ellas acepten este, avances tecnológicos que van pues para a favor de ellos, para protegerlos, entonces el hecho de tener una cuenta, además que no necesariamente era una queja que siempre tenían que tenía que ser en nuestro banco, el Banco Unión, no es así, puede ser en cualquier entidad financiera de confianza de ellos que les gusta, está cerca de la casa o, o está eh, tienen los hijos y entonces van con los hijos, no es verdad, entonces pueden utilizar, no es una limitación que solamente tienen una entidad financiera, lo pueden hacer en todas las entidades financieras y les da estos beneficios de seguridad, de poder utilizar además si tiene esa caja. Eh, de ahorros, no solamente con la tarjeta de débito, si no le gusta, sino también con el QR, que es una forma también de cancelar y evitar el manejar efectivos y pues ser sujetos a que eh, les puedan robar el dinero. Entonces, se ha estado trabajando muchísimo en esto, se ha estado socializando, ¿no es verdad?, para que vean las ventajas, ¿no es verdad?, y creo que poco a poco estamos avanzando para que los introduzcamos a estos beneficios y estos avances tecnológicos que ya tenemos en nuestro país. Que son bastante necesarios y que ya demandan, al final ya no es, eh, ya es una necesidad que debemos tener todos, ¿no? Para tener que estar a la par. Ya para terminar, por favor, viceministra, este reintegro se cancela a partir del mes de julio. Para el caso de los del sistema de reparto que, es, que son cancelados a través de SENACIR, ya con el mes del suelo de mayo se hace el incremento y el retroactivo, y en el caso de lo que es el CCM, se lo hace a partir de junio, que eso lo hace la gestora. Bien, viceministra, muchísimas gracias por su visita y por darnos tan importante información. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Ibede Espinosa, viceministra de pensiones, para podernos dar mayores detalles en cuanto al incremento de las pensiones para los jubilados. Momento de irnos hasta Cochabamba rápidamente. Ahí se encuentra nuestro compañero de trabajo, Filomeno.